Hola amigos de Mexcam, estamos aquí con otro nuevo video y en esta ocasión es un video especial porque es un video de aniversario el día de hoy, abril 15 del 2018, cumple un año en Canadá y como estamos viendo, este video es de hace un año específicamente, cuando salimos del aeropuerto de Puerto Vallarta como pueden ver, podemos ver la bahía de Puerto Vallarta fue mi primer video, aquí ya estamos llegando a Vancouver, como se puede ver, el río Fraser, el aterrizaje. Vamos a ver un collage de algunas de mis experiencias que he grabado. He tenido muchas más experiencias, pero eh, voy a compartir con ustedes las experiencias que he tenido aquí en Vancouver y en Canadá. Miren, aquí estamos saliendo del aeropuerto. Van por nosotros. Esa es la estación del Skytrain. Este, la compañía pagó para que fueran a recogernos porque pues, no tenemos a nadie... Acá en Canadá, a algún, a alguien conocido más bien. Y bueno, este es mi departamento. El primer departamento, bueno, yo rentaba con una canadiense. Ahorita la vamos a ver quién era. Pero vean, es un, un departamento de pues prácticamente una persona de la tercera edad. Miren, ese es el colchón. Ella lo ponía a diario en la sala. Ahí dormía. Y pues bueno, tiene un montón de cosas de pues ya de viejita pues muñecas y muñequitos y no no no tanto detalle que tenía esa señora en su departamento todos esos discos ese es un filtro de aire todos esos discos nuevecitos nomás los compraba y nunca los escuchaba y como pueden ver pues es la historia de su vida todo el día ve televisión ya es una persona retirada en ese momento ella había salido creo que al médico un ventilador, en ese momento ya estaba empezando a hacer calor Ahí siempre se sentaba Pues bueno, pues es el departamento de una viejita Miren, diario se forjaba su tabaco Diario, diario, era una fumadora activa Ella es María McClary Este, era la persona con la que yo rentaba Pero pues me tuve que salir porque la verdad Me cobraba mucho y era una persona muy complicada me rentaba 550, no, no 560 dólares este, al mes. Miren, esa es la bicicleta que me robaron, chale. Y pues bueno, eso es un recorrido del cuarto que me rentaba. Tenía muchísimas cosas. Esa silla de computadora yo la encontré aquí. Ese colchón era un colchón inflable. Mi mesa de computadora, esa computadora se me quemó, la tuve que tirar a la basura. No soportó ya el procesador. Y bueno, por eso yo rentaba 560 dólares. luego estamos viendo lo que es el centro de Langley. Es un pueblito como a hora y media de Vancouver. Como pueden ver, este, pues ya estamos en, en abril. Ahí es la librería principal, el City Hall, aquí de Langley. Y bueno, pues un pueblito chiquito, pero muy bonito. Realmente muy acogedor. Y luego ya pasamos a lo que es el Canada Day, el Día de Canadá. En el 2017 cumplió 150 años. Eh, sinceramente me decepcionó la celebración. No hubo muchos fuegos artificiales. No pude ver gran cosa. Los edificios me tapaban. Y bueno, de mis primeras visitas al centro de Vancouver, pues la primera vez, pues sí te, te llama la atención, te impresiona. Pero después ya te acostumbras. Ahí estamos en el. Barco marino, el Sivas o como le quieran ustedes llamar, camión marino El Steam Clock o reloj de vapor Si tú vienes a Vancouver y no vas al Steam Clock, haz de cuenta que no viniste a Vancouver Tienes que venir aquí sí o sí, así como si tú vas a París Tienes que visitar la Torre Eiffel, pues aquí en Vancouver es lo mismo, tienes que visitar el Steam Clock y bueno, ese es el Metro Town, el centro comercial más grande de aquí de la zona Está en la ciudad de Burnaby, está pegadita ahí a Vancouver Es un centro comercial muy grande y pues ahí puedes encontrar todo Ahí estoy con mi cuñado en verano, estamos en una alberca pública Pagamos creo que 4 dólares y ahí estamos echándonos un chapuzón Y luego el Festival del Sol, eso fue por ahí de julio música latina, muchos latinos y me llamó mucho la atención mucho chino y mucho canadiense les llama mucho la atención nuestra cultura la música latina ese fue un festival Vancouver Night, Night Run algo, algo así se llamaba, reunieron fondos para la lucha contra el cáncer pero bueno, estuvo padre el festival luego en Granville estamos adentro del Estudio, un antro donde ponen todo tipo de música, reggaetón, electrónico, pop, etc. Aquí estamos en el Parque Stanley, es un lugar obligado donde hay que visitar si vienes a Vancouver, donde vas a encontrar muchos árboles, mucha naturaleza, totems, etc. Un lugar perfecto para ir a correr, para andar en bicicleta o simplemente para salir a caminar. Es un lugar muy, muy recomendable. Y luego lo inevitable, lo que me pasó... La cirugía del apendicitis, increíble, ¿no? Nunca pensé que esto me iba a pasar, pero bueno, pues son parte de las cosas que uno tiene que pasar. Y luego también este, fui a un partido de hockey, realmente no me importó quién ganaba, quién perdía. Yo simplemente fui a vivir la experiencia de ver un partido de hockey en vivo. Me costó una lana, me costó 100 dólares, pero bueno, pues es parte de esto. Y bueno, estoy en el centro de Vancouver otra vez, pero ahora con la celebración del año nuevo, 2017-2018. Estamos viendo los fuegos artificiales. Y bueno, pues la entrada del año nuevo, ¿no? del 2018. Y luego, pues vino la nieve. Como pueden ver, cayó mucha nieve en aquella ocasión. Realmente no nevo muchas veces aquí, nevó como seis veces cuando mucho en toda la temporada invernal. Y bueno, pues este es uno de los videos más recientes donde yo les informo cómo está mi proceso de mi permiso de trabajo, etc. No he grabado mucho, sinceramente, este año. Pero prometo grabar más videos para compartírselos. Y bueno, este video es el último que he grabado. Es una fiesta rape aquí en Vancouver, en la Commercial Drive. Realmente me la pasé bien porque me gusta mucho el Psychedelic Trance. Realmente disfruté mucho la fiesta, pero fue muy extraño porque fue de 9 de la noche a 2 de la mañana. Y no vendían alcohol, eso fue lo que más me llamó la atención. Pero a pesar de eso, nos lo pasamos bien, muy buena música. Y bueno amigos, pues me despido de todos ustedes. Espero hacer el video del 2019, fue un video corto, pero bueno, adiós.